Si miramos nosotros a lo largo de la historia, las guerras que se han creado, los conflictos entre países, entre poderes, entre ideologías, siempre pasa el mismo modus operandi. Es de pronto el orgullo o el ideal de alguien de un país contra otro país. Entonces yo tengo la razón, este dice tiene la razón, esto es mío, el otro dice que es mío y se enfrenta. Es lo que está pasando en este momento entre Estados Unidos y Ucrania. Y donde desafortunadamente los que son amigos de él, que son los regímenes de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de... Bueno, en sí todos los regímenes que son afines a Rusia, pero en este momento que se pusieron de lambones los venezolanos. Entonces es tan fácil decir envío, envío, vayan, vayan y pongan el pecho, vayan, mártense entre ustedes. Es cruel decirlo, pero es muy fácil. Para Maduro decir, mando un contingente de jóvenes para que vayan y pongan el pecho, para que incluso pierdan hasta la vida, porque saquen la bandera adelante. ¿Será que con eso darle a una mamá o a una familia el cuerpo enrollado en la bandera de Venezuela es mucho orgullo? Pienso yo no. No sé ustedes qué piensen, pero se me hace de lo más absurdo y de lo más barato, porque en este momento eh, Nicolás Maduro saca pecho. Pero vuelvo y digo... En un eventual caso de que el conflicto fuera tan grande que los acapara a ellos, ¿será que Maduro pondría el pecho o sería igual que Diosdado cuando se hizo en los pantalones? ¿Qué harían? O sea, es algo que me cuestiona, pero desafortunadamente es lo que está pasando. ¿Hasta dónde puede llegar la ceguera? Que hasta se sacrifican jóvenes para que vayan a luchar por un ideal o por un poder de uno solo. Y entre esos cae el dictador Nicolás Maduro, el cual anunció su apoyo a Vladimir Putin tras la invasión de Ucrania. Maduro celebró desde Caracas la orden de su par ruso de enviar tropas a territorio ucraniano. Dijo que Venezuela mantendrá con Moscú el apoyo ofrecido en otros conflictos tal como lo hizo su antecesor Hugo Chávez. Cuenta con nosotros, apoyó, replicó Maduro al anunciar su apoyo a Vladimir Putin tras la invasión de Ucrania. La cosa está tensa porque esto ya no es un, es un conflicto donde es Estados Unidos. Bueno, inicialmente el, el conflicto es Rusia-Ucrania, pero obviamente eh, Ucrania pertenece a a la UN, entonces es respaldado por Estados Unidos, entonces se enfrentan los dos duros pero desafortunadamente digo aquí ya hay un poco de lambones en los que se encuentra Nicolás Maduro donde dice yo aporto entonces este ya comienza con un grupo y Estados Unidos con otro y ahí es donde se, form se forman las famosas guerras mundiales, la pregunta es, ¿valdrá la pena tanto orgullo, tanto poder, tantos ideales baratos?, es algo para pensar, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, leenla y activen la campanita de notificaciones, háganos saber sus comentarios, ustedes qué opinan ante eso, porque ya hay mucha, mucha gente que ha quedado por, por el camino, ha, mu ha muerto mucha gente. Para poner más como conejillo de indias. No sé ustedes qué opinan. Háganos saber sus comentarios y no se les olvide que gracias a ustedes nosotros seguimos aquí siendo los chismosos del paseo. El pasado martes el dictador de Venezuela Nicolás Maduro re respaldó las acciones de su par Ruso Vladimir Putin tras la decisión de Moscú de enviar tropas para invadir Ucrania. Suena bastante fácil decir cuenta conmigo. Cuando los que realmente ponen el pecho son los pobres soldados que están cumpliendo órdenes de Maduro, en este en este caso. Venezuela está con Putin, está con Rusia, dijo Maduro. Estamos con las causas valientes y justas del mundo y, no, y nos vamos a aliar cada vez más. Pues claro, eso es como dice eh, un bobo encarado es capaz de matar a la mamá. Y cuando están en grupo, pues se vuelven más guapos. En este caso, el caso de, de Maduro, porque si ustedes ven a, las actitudes de Maduro, son iguales a las de Diosdado. Hablan y gritan. Yo me imagino esos dos en una balacera. No se sabe cuál es el que sale corriendo primero, porque se ve que son iguales de cobarde, porque ambos hablan y vociferan y hablan duro y se creen los, los, los chachos del paseo. Todo esto se produce en medio de una escalada del conflicto con el reconocimiento por parte de Rusia, a los territorios separatistas del este de Ucrania. Según Maduro, haciendo un recorderis sobre su antecesor Hugo Chávez, dice respaldó a Rusia en otros conflictos territoriales y sostuvo que la amistad con el pueblo de Rusia se mantendría por siempre. Para agosto del 2008, Chávez apoyó, el, de hecho, a Rusia durante la guerra relámpago en Georgia por el control de Osetia del sur. Tras el conflicto, Moscú reconoció la independencia de esta provincia y la de Abjasia, otra región georgiana separatista prorrusa. Tratando de revivir una fracasada revolución bolivariana, Maduro remarcó, siempre, siempre contigo Venezuela, siempre la revolución chavista con Putin, con Rusia, con el pueblo de Rusia, que recibió la semana pasada en Caracas al viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov. Con Arenga se repetía una y otra vez. Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia, en la defensa de la paz de esa región, en la defensa valiente, todo el apoyo a Rusia. Maduro además dijo que Estados Unidos y la OTAN pretenden por vía militar acabar con Rusia. Pretenden rodearla, apuntar todas las armas de la OTAN cuyo secretario general estimó que Rusia prepara un ataque a gran escala contra Ucrania. Recordemos que Rusia ha sido uno de los principales aliados de Maduro frente a la presión internacional, encabezada por Estados Unidos para desplazarlo del poder con una batería de sanciones. El ministro ruso de defensa Sergei Shoigu, semanas atrás ya con la tensión instalada en la frontera con Ucrania, asomó un eventual despliegue militar en Venezuela y cuba algo que nunca se oficializó con la llegada del poder de chávez en 1999 las relaciones entre moscú y caracas se estrecharon aún más quien compró armas y equipamiento militar ruso por cientos de millones de dólares en medio de una bonanza petrolera en el 2014 el pasado lunes vladimir putin Ordenó el envío de tropas en dos regiones separatistas en el este de Ucrania que Rusia ahora reconoce como estados independientes. En un discurso televisado al tiempo que pidió al parlamento ruso que apruebe esta decisión y ratifique después los acuerdos de amistad y ayuda mutua con las dos repúblicas, considero, considero necesario tomar esta decisión que habría madurado de, desde hace mucho tiempo, reconocer inmediatamente la independencia de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk, vuelvo y digo, aquí son ideales, aquí son eh, poderes, aquí son ambiciones, porque todo esto volvemos a lo mismo de Venezuela, lo que pasa, lo que está pasando en este momento con Venezuela, Rusia no es que esté enamorado de Venezuela, y lo sabemos de sobra, China tampoco, Irán tampoco, ellos lo que pretenden hacer es una plataforma para que de a partir de Venezuela, ellos puedan incluirse en, en la parte de Sudamérica, que una vez ya puestos en la parte de Sudamérica van cogiendo hacia arriba a Centroamérica, obviamente que no va a ser tan fácil, pero ellos, ellos pretenden de ahí saltar a tomar más poder y obviamente seguir in, implacando ese ideal que ellos tienen totalmente izquierdista, comunista, como lo puedan ustedes llamar, pero es un, un, unos gobiernos donde sencillamente ellos se van a la maldita sea, a la fuerza, aquí ganan, aquí no gana el intelecto, aquí no gana eh, las partes donde eh, haya una democracia, donde todo el mundo pueda opinar, sino donde ellos son los que tienen la razón, ellos son los que actúan, ellos son los que atacan, y por ende ellos son los que tienen dominado al pueblo, y lo hemos visto a lo largo de la historia, esto no es una cosa nueva, esto es algo delicado, por estos días la tensión está bastante dura con Ucrania porque estamos esperando y ojalá que así no sea porque esto puede in incluir muchos países en los cuales hasta nosotros mismos desde acá podríamos vernos afectados porque de hecho cada país va a necesitar un apoyo y entonces ahí es donde viene la balanza, no se les olvide que hace unos días Rusia dijo que ellos no utilizarían el armamento contra Colombia. Pero yo hago una pregunta. En el eventual caso de que se llegase a formar una guerra. Colombia es aliado de Estados Unidos. Por ende Colombia también tiene que colocar su parte. Y después de que Colombia ponga su parte. Ustedes creen que Rusia va a respetar lo que dijo en días pasados su embajador. Donde dijo nosotros a Colombia no la tocamos. Eso es algo de pensar. Esto se ve un problema lejos. Pero mirándoles desde otro punto de vista. El problema ya está muy cerca. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.